Hola, ¿qué tal? Saludos a todos, espero que estén llevando bien este. este encierro en casa y esperamos que pronto pase, ¿no? Aunque las noticias dicen que a lo mejor se alarga el estado de alerta, pero vamos a ver. De todas formas no hay otra que por aquí siguiendo seguir trabajando la, la formación. Intentaré hacer los contenidos didácticos para que les sean entretenidos y pero, pero, para que lo puedan seguir de forma online sin ningún tipo de problema, ¿no? Este primer vídeo quería hacerlo para explicarles el documento del currículum Aunque les mandé algunas indicaciones en Word Mi experiencia me dice que a veces hay fallos eh, aún siguiendo las indicaciones Y por eso quería hacer este vídeo para reforzarles en algunos aspectos, ¿no? En, en la plantilla con indicaciones eh, tiene varios enlaces que les subí Entre ellos encontrarás varios tipos de plantillas para para hacer el currículum, ¿no? Yo te adjunté un modelo de currículum Que a mí me gusta mucho la estructura Pero bueno, en la plan, en el documento de plantillas, currículum Plantillas y un medio currículum, creo que era Encontrarás un montón de plantillas que, que Para que elijas a la que más te gusta, ¿no? Siempre te aconsejaría que hagas una plantilla que sea sencilla Nada sobrecargada Porque la persona que va a leer el currículum si sí, mucha letra pelotonada y tal le, le puede dar cansancio ¿no? después de ver tantos currículos en cuanto a la estructura eh, básicamente todos tienen la misma estructura datos personales formación reglada, formación no reglada que son cursos convencionales y la experiencia profesional esa es la estructura ideal si no tienes experiencia laboral si tienes experiencia laboral lo ideal sería ponerlo la parte de experiencia profesional luego los datos personales sería Datos personales, experiencia profesional y luego formación reglada y no reglada, ¿vale? Importante, la foto. Hay mucho debate sobre fotos sí o fotos no. Eh, yo te aconsejo que la pongas. Y una foto hecha específicamente para el currículum. Sería algo así como tipo carnet con un fondo blanco detrás y para nada la cojas recortada de tus noches de fiestas de Facebook, ni de la playa, o sea, tiene que ser una foto que al menos eh, dé cierto toque de seriedad y rigor profesional ¿Vale? En el peor de los casos, neutra, pero que, que se te vea de frente y con un fondo blanco ¿Vale? Eh, otra cosa importante, quizás lo más importante de, de todo esto El currículum tienes que orientarlo al puesto de trabajo Por ejemplo, yo cuando... yo hice primero Económica y después Psicología cuando he optado a muchas cosas de psicología, muchos puestos, pues a veces hasta he quitado lo de, lo de económica, lo he quitado incluso. Y me acuerdo cuando yo hacía mis primeros envíos de currículum cuando acabé económica, lo enviaba con el curso de manipulador de alimentos. O sea, para nada, no, no te sirve, no, no mezcles cosas. Tienes que orientarlo para el curso, eh, para el puesto al que, al que optas. Si vas para educación infantil, pues destaca sobre todo lo relacionado con educación infantil no con las cosas que sean de otros estudios por ejemplo vale para que veas que porque se puede interpretar como que no sabes lo que quieres que estás descentrado etcétera vale importante este es un fallo que cada año se repite en la formación reglada pon vamos a suponer que hemos acabado ya el ciclo aunque estamos en primero vamos a suponer que has acabado el ciclo de infantil de acondicionamiento de animación o de imagen Pon como que los has acabado, ¿vale? Y no hace falta que pongas debajo que donde esté bachillerato o la ESO, etc. ¿no? Importa el, el, el título de mayor rango y se sobreentiende que si ya tiene el, el ciclo, ya tienes los anteriores bachillerato y la ESO, ¿no? Solo aconsejaría ponerlo cuando ese bachillerato sea por alguna razón importante, porque lo estudia en el extranjero a lo mejor, o sí, porque es una experiencia relevante, ¿ok? En cuanto a la formación no arreglada, que son los cursos que habrás hecho a lo mejor Pues la estructura es, por ejemplo, curso de recursos humanos, el título Las horas, 100 horas El centro, COE de Tenerife, por ejemplo Y la fecha en que lo acabaste ¿Vale? Sería título del curso, fecha, centro y fecha de finalización, mes y año Todo eso está en, la, en el documento, pero quería adjuntártelo, ¿no? Recuerda siempre añadir idiomas en informática y no mientas, no exageres si, si tienes un nivel alto porque a lo mejor en la entrevista te pueden hacer las preguntas en inglés. ¿vale? Y en informática, en el peor de los casos, porque seas un usuario común, pues manejo, off, el manejo del paquete office a nivel usuario. ¿vale? Manejo del entorno office a un nivel usuario. Vale y por último, bueno, en la experiencia laboral, si no experiencia laboral, vamos a suponer que ya has hecho las prácticas del ciclo, ¿vale? Para que las tengas. Entonces, aún queda tiempo para entregar el, el currículum. Me interesa que lo vayas trabajando. Y si quieres, me lo vas enviando para ver cómo va quedando, para ver las dudas que tengas, ¿vale? Y sobre todo, cuidado con la, con la fotografía que elige. Ok. Bueno, ya he visto todos los puntos que quería tocar con, con ustedes. No me falta nada. Y bueno, pues ánimo Y ya en unos días les llega el siguiente vídeo Explicándoles el siguiente tema, vale me un saludo Y a seguir recluidos en casa